Cuando había coca, alguno cogía un gramito y, y cualquiera llegaba y sabía que tenía esos gramitos ahí. Lo esperaba y le metía un leñazo, le metía un tiro, no sé qué. Y, y quedaba sin nada, quedaba endeudado con la demás gente, en problemado. Y en cambio con estos cultivos que estamos sembrando, yo hay que hay ejército, policía, para que con lo que diga yo paso con mi, con mi bulto de cacao, con mi bulto de sacha, con mis racimos de plátano y, y yo sé que ellos cuando muchos me dirán, venga regálame un racimito, pero ninguno va a montarle problema a uno por eso. Pues ahí estamos sembrando del sacha, los maderables, el copazú y el plátano. que estamos haciendo acá, pues de mi parte yo lo hago con mucho esmero, con, esa, con ese entusiasmo, con esas ganas, como se dice, de, de trabajar, porque uno mira que es algo bueno, es, es importantísimo. Por decir algo yo, me doy valores, me ayudo y, y me doy energías, así. Y así mismo ayudo a mis, mis compañeros de, de, del programa y les digo, bueno, hagámoslo bien, que eso es algo, un beneficio para nosotros mismos. Ha cambiado como la mentalidad, creo yo que primero tenía una mentalidad uno como más... como más cerrada Usted le decía, no tumbes arbolito que produce ya sí, no sé cuánto de oxígeno. Usted nos agarraba la macheta y se lo mochaba. Ahorita ya uno le dicen algo y ya como que... ¡Ay, fue madre! Sí, es verdad. La mentalidad cambia. Yo, por decir algo, tomé la decisión de terminar una hectárea en pasto por, por sembrar los... los, los maderables y, y los... los copasú y cosas que uno mira que son... Como oxígenos, como beneficios para la, para la tierra o para uno, ¿sí? para la finca. Eso es muy muy importante. Detrás de eso es que estamos todos. De que haya para no más guerra.